Estoy en la primera marcha del No a la Mina que se hace en la ciudad de Treleu. En realidad esta marcha se hace en distintos lugares de la provincia, organizada por la Unión de Asambleas Ciudadanas. En este caso eh, es una, la primera del 2020. Yo soy Leo Travaglia de la Asamblea de las Comunidades de Treleu. Bueno, y esto de nuestra tradicional marcha, todos los cuatro de cada mes, desde hace ocho años en Trelew, y desde hace 18 años en la provincia del Chubut, cuando empezaron las marchas del 4 en Esquel, para demostrar lo que es el sentir popular ¿no? en Chubut, la megaminería no es una, una actividad que queremos, eh, son ellos o nosotros, y nos vamos a elegir siempre de nosotros. Eh, Mari, Andrea de Pingenta Pingienta, Inche, eh, Puel Mapu, Mapuche, Tugun, Meu, Huelu eh, eh, mi nombre es Andrea, eh, pertenezco a la cátedra de Pueblos Originarios, eh, soy de, de Treleu, eh, tenemos acá cerquita el mar, tenemos el Nehuén del Mar. Bueno, pertenezco de, a la Cátedra de Pueblos Originarios y estamos siempre eh, acompañando y, y luchando eh, contra la megaminería, contra la zonificación. Hace 18 años, se cumplieron 18 años de la consulta en, en Esquel, de plebiscito. Y bueno, a partir de ahí también, desde, de, desde el impulso que dio Esquel, acá nosotros igual eh, marchamos. <risa> La organización viene y bueno, ahora es verano, sabemos que se tiró un poco, un poco más abajo en cuanto a la convocatoria porque la gente está de vacaciones, ¿no? Y además el mismo gobierno va a patear la, la movida megaminera unos meses porque se llenó tanto la calle de lucha que se dieron cuenta que no pueden avanzar y hace lo que hace siempre este gobierno, apuesta a prolongar los conflictos para el desgaste, para ver si en algún momento aflojan, pero no vamos a aflojar. A Las asambleas ciudadanas se hicieron a través de la autogestión, eh, organizaron dos colectivos que se fueron a Las Plumas, que es una, eh, un pueblo que queda muy cerca de acá de Trelew. Allí se estaba organizando el mesetazo también eh, en esto que se organiza todos los cuatro y que en los últimos años, sobre todo en lo que fue el 2020 y por lo que vemos lo que va a ser el 2021, va a seguir adelante entonces eh, la lucha por el no a la mina. Ahí se escucha como la gente banca, también quienes no participan de la movilización eh, tocan bocinas, se ven en todas las ventanas, en algunos techos también, banderas de no a la mina. No se hizo la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios que está establecida en el convenio 169 de la OIT, que está refrendada por la Constitución Nacional. No se están respetando ninguno de los derechos mi nombre es Miriam Johnson, mi ocupación es guardiana de del agua. Más que importante para mí es algo que tiene que ver con mi vida prácticamente y para el resto de las generaciones, para mis hijos y para todas las generaciones de la humanidad en, la plan en el planeta Tierra. Es lo único que nos va a quedar proteger. Desde la mirada, desde la filosofía del pueblo mapuche, mapuche tehuelche, eso afecta a las fuerzas del lugar. No solamente que nos van a dejar a toda la población con un poquito de agua y encima contaminada, sino que, que, que para la filosofía de nuestro pueblo eh, es muy importante, no es recurso. La minche mapu, lo que está abajo es esa energía, son fuerzas, y si eso se modifica, como ya se ha modificado también, eh, produce un desequilibrio en el lugar, en la gente, en la población. Eh, eso no, no trae para nada cosas buenas. Bueno, ¿Cómo vivís también el incremento de la lucha? Y más sabiendo de que los recursos van a seguir ahí. O sea, cada tantos años siguen metiendo todas estas, estas presiones. Y la iniciativa popular, la segunda, todavía no se trata, por ejemplo. La primera, en 2015 creo que fue, en 2015 se trató y se modificó y quedó ahí porque fue una, una vergüenza eh, que se presente una iniciativa popular con cantidad de firmas en la provincia y que la modifiquen los legisladores. Bueno, se, se comprobó que era una corrupción porque recibieron también mensajes, los diputados recibían mensajes... De, de las mineras por los celulares, vimos eso. Después, ahora en, eh, hace unos meses que se presentó, todavía no se trató. Lo que se quería tratar era la zonificación. Y como pudimos con nuestra familia, con la lucha, la lucha de no la mina y tantas luchas que estamos en la calle luchando y luchando y haciendo fuerza entre Lo que hubo este año fue un, un uso político de la pandemia, muy obvio, es para contener las rebeliones que se estaban dando. Eh, antes de la pandemia Chubut estaba estallada de gente en las calles y después, bueno, nos metieron a todos adentro con la política represiva de, de Masoni Llegamos a tener 10.000 detenidos antes de tener nuestro primer caso. O sea, imagínense, ¿no? Lo, lo... Lo represor que fue en realidad la política de la pandemia fue solamente represión a Canchubut. No se preparó un hospital, no nada. Y eso hizo que mucha de la gente movilizada baje en caudal. Pero cuando salió la amenaza minera de vuelta, y ahí a la gente le dejó de importar la pandemia, el virus, todo, y volvieron a salir porque el agua vale más que el oro, lo sabemos, más que el plomo, más que que todo, que haya, ¿sí? y que si nos estábamos guardando por salud, no íbamos a salir a defender el agua y el aire No es solo una lucha por la soberanía del territorio es por los recursos, es también por el futuro de los niños, las niñas de la gente de la provincia y obviamente en contra de todo lo que es el lobby minero unas de las multinacionales que vienen a eh, mientras hayan recursos en nuestra América Latina No Es verdad, y hay eh, un incremento también en, en la cantidad de gente, pero también en que es la crisis económica Se sintió muy fuerte este año Y sí, llegamos a tener tres meses de atraso salarial Los, de los dos aguinaldos a los estatales Y eso afecta a toda la cadena también Porque el, vende, el que tiene un negocio no vende tanto eh, Los que por ahí vendían en ferias No pudieron salir durante muchos meses El trabajador ambulante, el callejero El changarín, o sea Fue, fue un año desastroso económicamente hablando para Chubut Se está haciendo... Cualquier cosa, la, eh, se está comprando la gente, están enfrentando a la gente, a los sindicatos, diciendo, prometiendo trabajo, cuando sabemos que eso no es así porque es algunos puestos de trabajo, pero mucha gente que viene de afuera, eh, que van a dejar destrucción y que... Es el segundo año consecutivo que le vamos a clavar a este gobierno un verano lleno de movilizaciones. Este pueblo no se va a ir a dormir porque puede ir a la playa. Y además, justamente, nos tienen tan mal económicamente que a dónde nos vamos a ir. Nos quedamos acá luchando y haciendo el aguante porque no nos vamos a distraer. No nos vamos a distraer, que es lo que ellos piensan, que nos vamos a distraer porque llega el verano. Eso no puede llegar a suceder porque acá estamos hablando de un pueblo que es eh, sumamente fuerte. Es un pueblo que se levanta, no es como otros pueblos, se levanta de la cordillera a la costa, se levanta, está vivo este pueblo como el río y nosotros lo vamos a defender, nuestros hijos lo están defendiendo, nosotros estamos vivos y acá todas las personas están despiertas.